Entender cómo trabajan las selecciones te va a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. Para trabajar las selecciones tienes dos formas, tienes igual la numérica y la manual. La primera es que si la activas con clic y arrastrar, vas a poder aumentar selección. La segunda, en cambio, tienes que eh, restar selección. Y la tercera, en cambio, es hacer una especie de sustracción de selección. Voy a poner control D, otra vez clic y arrastrar para crear la selección. Vamos con la manera numérica, con la manera manual, perdón, es Shift, clic y arrastrar, ¿ok? Con Shift aumenta selección y con Alt vas a restar selección. Estos atajos de teclado funcionan muy bien con las demás herramientas de selección, que vendrían a ser selección rápida, vara mágica, con todas las herramientas de lazo y con todas las herramientas de el marco de selección. Estamos muy bien conectados, por lo que te invito a suscribirte a mi canal también existe otra forma para trabajar selecciones te vas a la parte derecha trazados aquí tienes el panel de trazados tranquilamente puedes elegir la herramienta de lápiz o las que están aquí presentes y con clic clic clic clic clic clic clic clic y donde empezamos ahí donde terminamos vamos a empezar con un clic en la parte inferior vas a generar una selección voy a deseleccionar también lo puedes hacer con canales para extraer una selección. Sobre el canal rojo vas a presionar control clic y en este momento has cargado la selección. Para aumentar o restar selecciones ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tal te ha parecido esta información? La puedes comentar en este video. Suscríbete a este canal y te espero en la siguiente lección.